El modernismo surge en la primera mitad del siglo XX y trató de representar la arquitectura de la manera más mínima. Entre sus representantes más importantes se encuentra Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Las ilustraciones que estás viendo acá están realizadas por el diseñador gráfico Sandro Petelsky, originario de Ámsterdam. Esta serie se titula Fachadas de Arquitectura Moderna y surgió durante la escasez de trabajo de la pandemia. Pese a que Petelsky no tenía conocimiento de la arquitectura en aquel entonces, Siempre le han cautivado los edificios de este movimiento, a los que ahora honra, combinando el arte con la arquitectura en estos asombrosos carteles. Etelsky espera pronto llevar este material al próximo nivel y explora la posibilidad de crear esculturas inspiradas en estas composiciones. Si deseas ampliar la información, visita BlogArtePlus.